Hola mis queridos amigos, en esta ocasión les voy a presentar cómo crear una fan page y cómo crear un grupo, acá donde ven estos nueve cuadraditos, ahí dice menú le dan clic en menú y acá les sale el listado, dice crear entonces aquí está página y crear grupo a continuación vamos a crear una página. Le damos clic y ya está. Vamos a ponerle nombre de la página. Eh, yo voy a crear una página para eh, contenidos de mascotas. Mi mejor amigo Peludito. Listo, vamos acá a categoría. Vamos a elegir algo de mascotas. Pongamos artículos para mascotas. Acá a continuación dice presentación opcional. Explica brevemente lo que haces. Obvio te dice opcional, pero es algo que sí debes agregar. Crear página, le damos clic aquí donde dice crear página y listo. Se creó mi mejor amigo peludito. Ahora puedes agregar imágenes o acceder a la página para incluir más información. Ok entonces aquí dice sitio web no tengo sitio web para mascotas el número de teléfono automáticamente ya me apareció aquí esperemos que me acepte. el correo electrónico la ubicación obvio donde vivo el código postal listo le damos a siguiente Ok, ahora a continuación dice agregar foto de perfil, entonces aquí le vamos a agregar la foto de perfil, yo lo tengo por acá, ahí está, ahora agregar foto de portada, vamos a agregar la portada, ahí está, agregar botón de llamado a la acción, creo que no. Aquí ya nos aparece automáticamente lo que va a salir, mensaje y seguir. Entonces vamos a darle siguiente. Bueno, a continuación vamos a agregar el número de WhatsApp. Aquí le ponen el nombre del país donde viven y automáticamente le sale el código. Y en esta parte solo van a poner el número de teléfono. Obviamente sin el código, sino... Solo el número, no el código internacional. Ahí está. Porque al lado izquierdo ya sale el código internacional. Entonces acá solo le ponen el número de teléfono. Listo. Obtener código para que pueda aceptar el WhatsApp. Bueno, eso lo hacen ustedes. Yo voy a, en este caso, voy a omitir. Entonces cuando les llegue el código ustedes agregan el código que les sugiere aquí en la página y listo ya está para que funcione su página con el whatsapp entonces yo le voy a dar omitir y aquí tiene la opción de invitar amigos ¿Qué quiere decir eso que ustedes pueden invitar a los amigos que tienen en su perfil principal entonces le damos clic a invitar amigos y ahí sale el listado de amigos que tenemos en el perfil principal. Pero en este caso no les voy a invitar. Porque yo no sé si a ellos les gustan las mascotas. Ok, cerrar. Siguiente. Listo. Listo, vamos a revisar cuáles son las recomendaciones que facebook nos da a continuación hacer el recorrido y si no quieren revisar eso simplemente le dan en ahora no pero es mejor hacer el recorrido aquí les explica cómo pueden cambiarse del perfil a la fanpage siguiente completa las tareas rápidamente bueno aquí les explica lo que facebook les tiene preparado para que puedan darle mejor uso a la página listo ok eso es todo mis queridos amigos hemos creado la fanpage como mi mejor amigo peludito yo agregué la foto de portada la foto de perfil y ya está listo la página entonces ahora ustedes aquí donde dice que estás pensando le dan clic en foto video, suben aquí lo que ustedes deseen subir, obviamente referente al, al nombre de la página. En mi caso sería subir fotos o videos de mascotas, de, de perritos o de gatitos. Eso es lo que tengo que compartir en esta página. Listo amigos, otra cosa que deben tomar en cuenta es también aquí donde dice ver todos los perfiles. Ahí es donde ustedes tienen que cambiar para que puedan acceder a su perfil principal o a las páginas que ustedes han creado. En este caso me voy a mi perfil principal y ya estoy en mi perfil principal. Ahora mis queridos amigos vamos a crear un grupo de Facebook de la misma manera vamos a proceder acá donde dice menú donde están esos nueve puntitos le damos clic acá nos sale otra ventana crear y aquí dice grupo entonces aquí en crear grupo es donde le van a dar clic y ya está ahora le vamos a poner el nombre otra vez el mismo nombre porque voy a crear nichos sobre mascotas elegir privacidad público, por favor siempre esto tomen en cuenta de ponerlo público. Al ponerlo público es, quiere decir que cualquier persona en Facebook puede encontrar el grupo que ustedes están creando. Si lo ponen privado solamente podrán ver eh, los miembros que pertenecen al grupo y eso no es recomendable, es mejor dejarlo como público para que cualquier persona pueda encontrar el grupo. invitar amigos iguales es opcional eso es como en la fanpage aquí pueden invitar a sus amigos que tienen de contactos en sus perfiles principales pero en este caso no voy a invitar a nadie le damos en crear listo mis queridos amigos tenemos creado el grupo de mi mejor amigo peludito ahora vamos a subir una foto le voy a subir la misma foto de portada de la fanpage aquí donde dice editar subir foto listo y abrir bien amigos aquí tenemos la foto de portada de mi grupo y le damos guardar cambios ok tenemos creado el grupo esto tienen que crearlo sí o sí, porque en el grupo puede compartir contenido todos los miembros que pertenecen al grupo. En este caso, aquí en este grupo, eh, mis amigos que siguen el grupo pueden compartir cualquier fotografía, videos o textos referente a sus mascotas. Eh, al igual que yo como administrador también puedo... Eh, compartir contenido acá en mi grupo pero la diferencia con la fanpage es que en la fanpage la única persona que puede compartir contenido es el creador de la fanpage el dueño de la fanpage ahí no puede compartir contenido absolutamente nadie esa es la gran diferencia entre la fanpage y el grupo mis queridos amigos eso es todo espero que les sirva y no olviden Suscribirse en mi canal de YouTube Les estaré compartiendo más contenido Solo déjame en la descripción del video Qué es lo que te gustaría a continuación Chao